Estamos eh, precisamente hablando del billete de 100 bolivianos, es que eh, este, este se lanzó esta jornada y está en circulación junto con eh, los otros billetes, eh, pero tiene algunas características, hay que conocer, por ejemplo, los personajes que... Eh, billetes de Usis Bolivianos vamos a encontrar las medidas de seguridad y todo aquello. Hoy está con nosotros Luis Salcedo, analista del Banco Central de Bolivia. Es un gusto que nos acompañe Luis, bienvenido, buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación y pues eh, complacido de, de explicar y de informar a la población. ...del nuevo billete de 100 bolivianos. Que se va completando casi todos, ¿no?, con ello. De a poco, sí. de 200, nada más. De a poco, la familia de billetes, la nueva familia, la primera del Estado, se completa... ...y este es el cuarto corte, falta solamente el de 200... ...que estimamos se va a lanzar, de acuerdo al cronograma anunciado por el Banco, el próximo abril. Oh, mira, había que tomar en cuenta los meses, ¿no?, debido... Sí. A ver, ¿qué, ¿qué características tiene este billete? Bueno, permíteme mostrarte que el billete tiene sim, un similar diseño en cuanto a la posición de, de los personajes. es el de 50 para comparar un poquito. Tenemos los tres personajes no, eh, en el lado... Derecho del anverso del billete. En este billete nos está Juana Zurduy de Padilla, Alejo Calatayud y Antonio José de Sucre. Hay que destacar que Antonio José de Sucre y Juana Zurduy regresan, si se quiere, uh -huh. a nuestros billetes ¿no? en, en Bolivia. También se hace un eh, homenaje a la Casa de la Moneda, Potosí, que es pues un edificio emblemático ¿no? de nuestra historia económica. En el reverso del billete. ¿no? Igual tenemos una composición muy bonita, muy oriental, tal vez vamos a decir, del, del, del paisaje, nos acompañan la, las cataratas arcoíris que están en el parque Noel Kempner Mercado, eh, la paraba azul y el, la flor patujú. Eso en cuanto a las imágenes que acompañan nuestro billete. En cuanto a las medidas de seguridad, tú, tú bien mencionabas que es un tema muy importante para la población, ¿no? eh, siempre vamos a recomendar que la población mire el billete. ¿Para qué? Para identificar la marca de agua. En la marca de agua vamos a encontrar el rostro de Juana Azurri de Padilla, un caballo, que es eh, eh, en este caso un elemento que representa a Juana Azurri de Padilla, uh -huh. el número 100, también el, el, el motivo coincidente, que es el valor del corte, que es esta impresión de, de 100 bolivianos entre el rojo y blanco y en el reverso entre el azul y el blanco, de tal forma que mirando a contraluz, en una ventana o hacia un, hacia un foco, eh, podemos ver estos dos elementos que son muy importantes. ¿no? También eh, mantenemos las medidas de seguridad en cuanto a las fibrillas de cuatro uh -huh. colores y esta que es muy divertida, ¿no? que nos permite, si se quiere, mostrar esa impresión continua, cuando se, se junta, sí, ¿no? Y, se y eso juntan, está sí. en, todo, en todos los billetes, ¿no? Exactamente, ¿no? sí. Esa es la idea de, de, de, de la familia de billetes, mantener en la misma posición, el mismo uh -huh. diseño, el mismo concepto, si se quiere, de uh -huh. las medidas de seguridad. Es importante también saber que eh, la población tiene que tocar el billete, ¿no? El uh -huh. material es especial, no es un papel cualquiera, y también los relieves que, que están en, los, en el, los rostros de los personajes, en los textos, y esto, eh, muy importante, hemos tenido esta mañana la visita de, la, de, de representantes de las personas con discapacidad visual, que nos agradecían mucho porque hemos mantenido esta esta medida de seguridad y elemento de, de, de, de identificación de los billetes, estas dos barras verticales, y hemos incluido estas cuatro eh, cuatro bloques de tres pequeñas líneas diagonales en los bordes izquierdo y derecho del billete, para que ellos también puedan utilizar el billete. ¿no? Esta, esta es la forma, ¿no?, de hecho, el mecanismo, porque en el de 50 tiene otra, ¿no? Sí, eh, son patrones distintos. Uh -huh. En el de 50 tenemos... Son tres. Tres, uh -huh. tres eh, ¿no? de cuatro. Acá tenemos cuatro de tres. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, la gente con discapacidad eh, fácilmente eh, reconoce estos billetes y pues creo que ellos pueden utilizar con toda normalidad. Finalmente, y tal vez lo más importante, inclinando el billete vamos a poder apreciar el hilo de seguridad, el cambio de color del hilo de seguridad, que es de rojo a dorado. ¿no? El... Y tal vez la medida de seguridad que la población se ha apropiado de una manera muy, muy rápida, que es esta impresión, en este caso de la paraba azul, ¿no? que tiene no solamente un cambio de color de verde a azul, sino también tiene un efecto de movimiento de una especie de dos círculos que se, que se muevan al inclinar el billete. ¿no? También está finalmente la medida de seguridad, eh, la imagen latente, que es igual el, el valor del, del corte en este rectángulo rojo. Algo que me llevaba la atención y eso veíamos en, en las mismas imágenes, es precisamente esto que ya nos hemos acostumbrado, si me permite, por favor, Luis, es esto, ¿no? En este, en este caso tiene como un efecto 3D, ¿no? ¿eh? de profundidad, o sea, es el efecto que nosotros veíamos. Realmente hay muchas medidas de seguridad, ahora las personas ya se dan se toman como referencia esto porque también es un, es un tema de, de complicado de, de falsificación en determinado momento. Sí, tenemos muchas medidas de seguridad, 10 solamente con los con los sentidos, ah, sí, pero de pronto la población a veces va va, va a preferir alguna y, y hemos visto que, que, que esta es la, la preferida sí. porque es muy divertida y como decías muy bien, los efectos para cada billete, estos son billetones, no son verdaderos si se quiere, igual son distintos, entonces eh, la población se da cuenta muy rápidamente al utilizar los billetes y eh, creemos que es una medida de seguridad también eh, muy novedosa para los países de la región, no hay, hay otros países que tienen una tinta muy, muy similar pero no es la misma, esta es una tinta de última generación. Las medidas de seguridad se han trabajado. Ahora, para, para poner en contexto, recordemos, se ha hecho toda todo una planificación, un estudio para poder incorporar esa nueva familia de billetes. Era necesario, ya se tenía mucho tiempo con la anterior. Efectivamente, 31 años de vigencia. De que no se había cambiado. Sí, exactamente. Entonces, pues ya meritaba un cambio. Las recomendaciones mm. en general o los bancos centrales también eh, generalmente cambian cada 15 años. Entonces nos atrasamos un poco, pero creo que valió Casi la pena doble, porque ¿no? sí porque estamos aprovechando de, de las ventajas eh, mm. y estamos incorporando la última tecnología como para que duren uno, unos buenos años. Sin duda alguna. Eh, ahora, ¿cómo les ha ido y, y, y en las otras? Porque todavía es, es el tema de que se termine de circular la, la, la antigua serie que se tenía, los, los, los otros billetes, ¿no? Porque están a la, a la par en ese sentido. Sí, el mensaje del Banco Central es de que tanto los billetes de la anterior familia, ¿no? Uh -huh. Donde está Cecilio en el billete de 10 uh -huh. bolivianos, ¿no? Pantaleón Dalense en el de 20, eh, Melchor. Eh, Pérez Dolguín, el de 50 y Gabriel René Moreno siguen vigentes, ¿no? Y para facilitar el uso indistinto de estos uh -huh. billetes, pues hemos mantenido los colores predominantes, de tal forma que la gente por el color fácilmente pueda utilizar ambos billetes. Y bueno, eh, nosotros esperamos que los billetes uh -huh. de 10, 20 y 50 de a poco primero cumplan su ciclo de vida normal, ¿no? Uh -huh. Estamos hablando de dos años más o menos para un billete de 10, para el billete de 100 un poquito más, porque la gente lo cuida un poco más. Eh, y, y, y bueno, eh, Esperamos de que de, de a poco, si se quiere, eh, los nuevos billetes van a tomar eh, más posición, van, van a ganar, si se quiere, más, más mercado, vamos a, van, a, van, a ganar, van a estar más presentes en nuestros, en nuestros bolsillos muchísimas gracias Luis por acompañarnos y, y bueno, es importante socializar y conocer las características que tiene el nuevo billete que ya está en circulación. Sí, es decir, finalmente a la población que no se desespere nuevamente, ellos van a ir recibiendo de a poco a través de los cajeros, el Banco Central también va a poder eh, hacer canje o el fraccionamiento de los billetes con toda normalidad. No se desespere, Vivir. Sí. <ríe> Yo me desesperaba, gracias. Claro, gracias ustedes, Luis. Pues. Nosotros vamos a una pausa que tendremos el reto de la misma, tenemos entrevistas. Desde eh, los estudios de Avi a la televisión de Santa Cruz, hablamos del Sistema Único de Salud. Ya volvemos.